Abrimos la página para dar información de los distintos asuntos que competen a la Diputación Provincial. 640.000 euros se han invertido en la mejora de distintas carreteras en la zona de Molina de Aragón. Hasta allí se ha desplazado el propio presidente José Luis Vega. El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega Pérez, se ha desplazado hasta Corduente para visitar el final de los trabajos de conservación que la institución provincial ha llevado a cabo en la carretera que va desde el Santuario de la Virgen de la Hoz hasta Cuevas Labradas y de aquí a Torete. Las actuaciones, que fueron adjudicadas por un total de 517.000 euros, han consistido en el asfaltado de un tramo de 12 kilómetros y la señalización horizontal y vertical de la carretera. Este trabajo forma parte de una cuantiosa inversión que la Diputación de Guadalajara ha cometido para conservación de carreteras. Hacer especial hincapié a los técnicos de la Diputación que hacen un esfuerzo porque nuestras carreteras, las carreteras que dependen de la Diputación Provincial, se encuentren en muy buen estado. Eh, hoy nos encontramos en la comarca de Molina que en los últimos eh, meses o semanas hemos hecho tres intervenciones importantes, tres intervenciones que han supuesto una inversión de 640.000 euros que va a suponer que, que varios municipios de la comarca eh, disfruten de una mejora en esa conservación de carreteras. En esas obras de conservación se contemplan los refuerzos del firme de GU 9059 en el tramo de Molina de Aragón hasta Castilnuevo y en GU 418 en la carretera de la Junta, frontera con Aragón, con un presupuesto de 87.500 euros. La Diputación de Guadalajara también estos días atrás ha concluido las obras en el acceso al municipio de Checa en el tramo de la CM2111 que conecta el cruce de la calle Larga con el Camino del Santo Cristo por una inversión total de 36.136. Euros. En la parte de caminos, en las últimas semanas también se ha trabajado sobre la mejora de 119 kilómetros en una quincena de municipios y pedanías del Señorío, por importe de 136.000 euros.